...titular regional del ANSES aquí con nosotros y efectivamente está. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, gracias Buen por día, acompañarnos. ¿Cómo están ustedes? Bien, estuvo por Buenos Aires la semana pasada. Exactamente. ¿Cómo le fue? Por Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Estuvimos eh, en medio de un, claro. del proceso exactamente, pero bueno, además realizando otras gestiones para tratar de, de mejorar, por supuesto, el ANSES en nuestra región, en Cuyo, que es lo que me toca a mí. Bien, eh, ¿el nivel de participación de la gente, o al menos en las consultas, en estos primeros días después de los anuncios que se hicieron? Sí, muy importante. La verdad es que son, digo, esperamos que sean millones y millones los argentinos y argentinas que, que, que se inscriban para acceder a este a este nuevo refuerzo. Eh, así que bueno, sí, ya son mucho las consultas, se han, se han acercado a nuestras oficinas, pero bueno, hoy en día también otra herramienta muy importante para poder medirlo, eh, digamos, ¿no? Son las redes sociales, por supuesto. Así que sí, la verdad que son. Mucho las consultas, así que agradezco la invitación, porque para nosotros es imprescindible poder transmitir el mensaje oficial, digamos, ¿no? O sea, eh, a través de los medios más importantes. Así ¿cuántas que muchas gracias? Personas estiman ustedes que por fuera de los jubilados, ¿no? Porque los jubilados es un número que ya lo manejan, pero el tema también es el resto, ¿no? Que son aquellos que están un poco más desprotegidos. Sí, la verdad es que Tano, acá hay. Eh, automáticamente apenas se anunció hubo un vínculo muy importante de este programa de este refuerzo con el ingreso familiar de emergencia lo primero es importante aclarar que no es un ingreso familiar de emergencia por varios motivos eh, que ya los vamos a ir aclarando seguramente pero, pero después hay otro tema que ha sido bien importante en la decisión que es eh, requerir sí o sí la voluntad, expresar la voluntad. No Recordemos que hubieron varias suspicacias sobre quienes lo percibían, incluso algunos reclamos diciendo yo no lo quería cobrar, eh, el ingreso familiar de emergencia, quienes percibían la Asignación Universal por Hijo lo cobraban de manera automática. Ahora, eh, salvo lo que son los jubilados eh, y pensionados, el resto tienen que necesariamente inscribirse uh -huh. y expresar la voluntad. Así que bueno, no, no quiero dar eh, precisiones porque no hay definiciones y no solo va, va a ser el universo tal vez eh, de argentinos y argentinas que el ANSES puede estimar, eh, sino también eh, quienes expresen la voluntad. Pero también hay un filtro socioeconómico y patrimonial muy importante que es un filtro que todavía no se realiza. Claro. Por lo tanto, tampoco por eso tampoco hay una estimación de quienes podrían acceder, digamos. No. Bien. Después vamos a ver quiénes quieren realmente. Carlos, usted hablaba de diferencias con el IFE. ¿eh? Uh -huh. Empecemos a aclarar entonces el panorama. ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las diferencias uh -huh. o los puntos? que habría que tener bien presente para no confundirlo con el IFE. Bueno, primero volvemos a recordar lo que hablábamos el día viernes. Uno es el refuerzo para jubilados y pensionados, que se paga de manera automática eh, a quienes cobran hasta dos haberes mínimos eh, a partir eh, de, del mes de mayo. Y por otro lado tenemos el refuerzo para trabajadores y trabajadoras de los sectores más vulnerables eh, monotributistas, sociales, eh, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, trabajadores informales y monotributistas categorías A y B. Primero, que requiere obligatoriamente la inscripción. Quien no se inscriba y no exprese la voluntad a partir del jueves 28 eh, ya van a tener que llenar una declaración jurada. Eh, y cargar la CBU para poder percibirlo, uh -huh. eh, eh, digo uno de los requisitos es la eh, expresar la voluntad. Recordemos, y vuelvo a repetir, en el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, quienes cobraban la Asignación Universal por Hijo por Embarazo, lo percibían de manera automática. Una de las diferencias. La otra importantísima es eh, que no es familiar, ¿no? Claro. es individual. A partir de los 18 años... Y hasta los 65 años, quienes no perciban otra prestación previsional, porque podemos tener un, un, un joven de 20 años, supongamos que cobra una pensión por discapacidad, por ejemplo, uh -huh. entonces no va a cobrar el. va a cobrar el de jubilados y pensionados. Pero, pero no es familiar. Eh, en, recordemos que eh, en el ingreso familiar de emergencia, marido y mujer, por generalizar y por dar un ejemplo. Eh, si los dos cumplían con los requisitos, lo percibía uno solo de los dos. Claro. Bueno, en este caso es individual, si expresan la voluntad y cumplen los requisitos, ambos claro. van a poder percibirlo los dos. Claro, claro, es una gran diferencia, sin lugar a dudas esto. Agustina, ¿tenés alguna consulta? Sí, eh, las pensiones por discapacidad, entonces, ¿lo pueden cobrar, Carlos? Sí, las pensiones por discapacidad, te diría, Agustina, que lo van a cobrar Ajá. absolutamente todas, porque las pensiones... Eh, por, por discapacidad son incompatibles con el resto de los beneficios. Así que quien cobra una pensión por discapacidad cobra solo esa pensión, por lo tanto va a estar por debajo de los dos haberes mínimos que es el requisito para Perfecto. percibirlo. Así que lo van a percibir eh, de, manera, de manera automática. Uh -huh. eh, así que recordemos los montos, y agarro el machete, uh -huh. 65.260 pesos con 80 centavos, son los dos haberes mínimos, quienes perciban menos eh, de, de ese monto lo van a lo van a cobrar de manera automática. Es sí, importante aclarar, Agustina, eh, es que hay un solo calendario de pagos que es a partir del 9 de mayo, Claro. para los DNI terminado en cero. Quienes perciben pensiones por discapacidad empiezan a cobrar a principio de mes. Ajá. Así que quienes cobran jubilaciones y pensiones lo van a cobrar dentro del mismo calendario de mayo. Quienes cobran pensiones eh, no contributivas como uh -huh. la pensión de madre de siete más hijos y la de, por incapacidad, van a cobrar primero la pensión y, ¿Y después, después van a cobrar el refuerzo a partir del día 9. Eh, esto eh, generalmente empiezan las consultas, bueno, cuando se anunció ya no podía comenzarse a liquidar dentro del mismo calendario de las, de las uh -huh. pensiones, así que se tomó la decisión de pagarlo en un único calendario. Aparte, bueno, eh, la verdad es que con tantas dudas que se generan, unificar en un solo calendario es bastante clarificador porque, vuelvo a repetir, en las redes sociales ya empezaban, o sea, a mí me sucedía y yo veía no en mis redes, eh, loana hace falta inscribirse para cobrar la Asignación Universal por Hijo y al, automáticamente otra, mente, otra persona decía, no, no hace falta, no, error, o sea, digamos. Las redes sociales ayudan mucho, pero al mismo tiempo generan sí. mucha confusión. Así que, bueno, el trabajo eh, ha sido unificar calendarios y hacerlo dentro de las posibilidades de la forma más simple. Carlos, entonces, ningún, ningún jubilado, ningún pensionado tiene que hacer ningún trámite. Lo va a haber reflejado si está por debajo del monto que usted acaba de mencionar, dijo 60 y. 65.260 pesos con 80 centavos. Si cobra menos de eso, lo va a haber reflejado en dos veces. En, un, eh, en, en una un sola vez, vez, perdón. 12.000 pesos, ya habían recibido 6.000 o lo están recibiendo algunos todavía. Ahí llegamos a los 18.000, ¿no? Que Exactamente. General. Pero no tienen que hacer nada. No hace falta realizar ningún tipo de trámite, ninguna inscripción, no tienen que recibir ningún llamado telefónico, lo van a cobrar de manera automática, de manera automática, perdón, uh -huh. en la misma cuenta en la cual perciben Bien. la jubilación o la pensión. ¿El resto todos tienen que hacer el trámite? El resto todos tienen que, que inscribirse, vuelvo a repetir, estamos en el proceso ahora de actualización de datos, eh, bueno, lo hablábamos el día viernes, no dificultades con respecto a la web, la sobrecarga, el fin de semana, eh, como lo comentábamos el mismo viernes, eh, se baja la sobrecarga propia Ay. del sistema porque no están abiertas nuestras oficinas, por ejemplo. Eh, así que ha sido mucho más, más, más simple el proceso, actualización de datos, importante que se vayan creando la CBU, quienes no la tengan, y a uh -huh. partir del día jueves, de este jueves, el día 28, ya van a poder llenar esa declaración jurada que yo decía y poder seleccionar la CBU para que a partir del día 5 ya se le podamos informar ¿Eh? a quienes les corresponde y a quienes no. ¿Puedo poner el CBU de un amigo, de un primo, de un hermano, de mi papá? No, no se puede, salvo digamos, salvo que sean cuentas compartidas, que existen uh -huh. en algunos casos, pero eh, la CBU tiene que ser del mismo titular de quien requiere el refuerzo. Bien, Bien. Y es una CBU del banco, porque ahora están muy de modas también las CBU con B, eh, B, baja. Con B baja, que son las de algunas aplicaciones, ¿no? Las virtuales, claro. Exactamente, ¿no? Tiene que ser sí o sí bancaria. Sí, una CBU. Exactamente. Ya en las redes sociales del ANSES nosotros hemos difundido algunas entidades bancarias. Existen procesos eh, para para quienes tienen las herramientas, ¿no? Y la posibilidad para crear cuentas bancarias hasta con un teléfono celular Bien. también, ¿no? Uh -huh. eh, Ahora. Que... Manifestabas, Carlos, se va a hacer un análisis socioeconómico. ¿Qué significa esto? Porque además eh, entendemos que la inscripción no lleva directamente a que vayas a cobrar los 18 mil pesos. O sea, vos te vas a poder inscribir, de hecho ahora está abierta la inscripción, a partir del jueves llenas la declaración jurada, pero eso no es el único requisito para que recibas el bono, ¿no? Exactamente, Agustina, hay algunos cruces eh, con, eh, con el Ministerio de Salud, con la FIP, principalmente. El requisito principal es que no existan eh, consumos en los últimos seis meses, eh, mayores a dos salarios mínimos vitales y móviles. Es un tanto uh -huh. complejo, voy a tratar de hacerlo simple, de los últimos seis meses el promedio tiene que haber sido el consumo mensual menor con tarjeta de crédito y débito, menor uh -huh. a 77.880 pesos, que son los dos salarios mínimos vitales y móviles hoy. Pero bueno, a esto también se agrega, eh, como suele suceder ¿no? con algunas prestaciones, como la pensión universal para el adulto mayor, eh, que, que son algunos requisitos también un tanto más exigentes. Eh, bueno, decíamos embarcaciones, aviones, pero también vehículos, eh, se están terminando de definir estos esta, parámetros, estos ¿eh? parámetros, ¿no? Pero bueno, eh, vehículos que sean cero kilómetros, que tengan menos sí. de un año, o tener dos vehículos, lo mismo con las casas, ¿no? Pueden tener una propiedad, pero no pueden tener dos propiedades, no se sí. presume que si tienen dos propiedades, una ya la está ut utilizando para para alquilarla. Eh, claro. así que, lo de los autos es un poco raro, Carlos, ¿eh? te lo de tengo que decir y pues, por ahí tenés dos autos que son modelo 2010 y los usás ahí para ir y venir me parece que en ese caso es medio, sí. medio son, no sé bien el digamos. parámetro que van a utilizar no, no, digo, es pero ese, no, sí. no creo que específicamente por tener dos autos dependiendo de qué auto sea Sí. Indique de que hay un poder adquisitivo no, que no, no lo necesite. No indica que hay un poder adquisitivo <risa> tan importante, pero sí de, tengamos en cuenta, lo hablábamos de los números eh, de la inversión con el ingreso familiar de emergencia, esto van a ser, un, van a ser inversiones muchísimo más grandes uh -huh. que salen de las arcas del Estado. Así que bueno, en, esa, en ese cuidado también de los recursos eh, propios del Estado, se tienen que establecer ciertos parámetros para que realmente llegue a quien se estima, ¿no? o que Bien, se pueda estimar. De alguna manera que De todas que hay maneras, perdóneme, siempre hablando de, el, de la persona individual, no de una familia. Exactamente. Eh, por ejemplo, los dos autos. Si hay un auto en una pareja, nombre de uno y otro nombre de otro, ¿no importa o sí importa? No, no importa. No importa digamos importa. no Se analiza los datos individual. de cada persona individualmente. Exactamente. Se va. Carlos, lo vimos mucho en, en tiempo de pandemia, sobre todo con el IFE, que cuando ANSES o, o surge alguna, algún tipo de estas ayudas estatales, surgen también las estafas detrás de eso. Así que me gustaría reforzar la idea de que eh, entonces nadie de ANSES te va a contactar no hay gestores que te puedan tramitar esto para justamente que prevenir a las víctimas como vimos en el IFE que hubo varias lamentablemente sí por supuesto eh, Sebastián se, han, se ha trabajado también fuertemente para evitar que esto, que esto suceda no uh -huh. eh, el proceso de inscripción obligatorio es uno, es uno de esos el proceso de validación de datos que estamos haciendo en esta semana y obligar eh, de alguna manera, a todos y todas quienes quieran percibirlo, que actualicen los datos en la web de la ANSES. Se está trabajando fuertemente, bueno, en algunas otras medidas, como que no se repitan los teléfonos celulares, eh, el mismo teléfono celular en dos personas, eh, el correo electrónico en dos personas. Son muchísimas de las de las situaciones que se analizaron, que permitieron o dieron posibilidad a que surgieran algunas algunas estafas en el ingreso familiar de emergencia y que hoy en día se están restringiendo. Pero sí, eh, vuelvo, vuelvo a repetir lo mismo, no hace falta ningún tipo de intermediario, ni para el de jubilados, uh -huh. que es automático, pero tampoco se requiere ningún tipo para de intermediario el otro, claro. para el otro. Eh, naturalmente la afluencia en nuestras oficinas desde que se anunció esto... Cuando le anunció el presidente, antes que se dieran las precisiones eh, desde, la, desde la ANSES, ya, ya comenzaron a acercarse uh -huh. a, a salvar estas dudas. Así que bueno, nosotros estamos también trabajando para, para optimizar nuestro, nuestros recursos y poder recibir a todos y todas quienes tengan dudas en nuestras oficinas, porque esto también, por supuesto, junto con esto, con, con la comunicación, nos permite eh, achicar uh -huh. esas, claro. esa, esos intentos ¿Eh? de estafa. Eh, con todo el trabajo, no vuelvo a repetir, cada una de nuestras oficinas, la unidad de atención móvil, a partir del de lunes aprovechamos para, para transmitirlo porque hemos hecho algunos operativos, vamos a tener durante un mes en el, en el Parque General San Martín un camión eh, abocado al 100% para inicio de jubilaciones y pensiones uh -huh. con turno, aprovecho también sí. y... Eh, la instancia, porque sucedía que les asignaba un turno en el roceal del Parque General San Martín y muchas personas pensaban que no era cierto no mm. así que aprovecho para transmitirlo va a estar el camión, si sacan un turno para jubilación o pensión y le dan el Parque General San Martín durante todo el mes de mayo Van vamos a estar ahí. iniciando jubilaciones, esto también nos permite descomprimir un poquito claro. nuestras oficinas y poder equilibrar la atención mm. con, el, con, este, con las dudas que surjan sobre este refuerzo. ¿Qué pasa? Nos preguntaban también si era incompatible con el potenciar trabajo bueno, es compatible, es compatible con el potenciar trabajo, con el progresar, con la Asignación Universal por Hijo, con la Asignación por Embarazo. Y acá también vuelvo, Agustina, eh, para agregar a, la, a una de las consultas frecuentes, ¿no? Cobro la Asignación Universal por Hijo o cobro salia, el salario familiar por el embar por embargo, se llama, ¿no? Eh, sucede en muchos, en muchos casos que los hijos están al cuidado de la madre pero el padre tiene un trabajo registrado, entonces estaba cobrando el salario familiar. Existe un procedimiento que es un embargo de salario para que nosotros, porque no, por el cual nosotros le trasladamos ese salario a la madre, que es quien Ajá. tiene el cuidado de los hijos, un trámite administrativo. Bueno, no importa si tienen hijos, no hay ningún cruce por hijo, puede estar cobrando la Asignación Universal por hijo, por embarazo, salario familiar, no tiene ningún tipo de vínculo con los hijos e hijas. Acá Ajá. lo que se analiza es el trabajador o la trabajadora informal, monotributista, mayor de 18 años. Si tiene hijo o no tiene hija, es algo totalmente independiente y en lo cual no hay ningún proceso de cruce de datos, ni de validación, uh -huh. ni nada a tener en cuenta. Bien. Carlos, hoy el, la pregunta es el dinero que se va a poner, que es mucho dinero, obviamente, para poder eh, darle una ayuda a estas familias, a los jubilados, a los pensionados. Todavía no va a salir de este impuesto que eh, tiene un largo camino por delante, ¿no? Primero, preguntarle ideológicamente si está alineado, estimo que sí. Por supuesto, uh -huh. por supuesto. Vos decías recién y escuchaba sobre el fin de la nota eh, con respecto eh, o cuando hablaban de la situación de Francia uh -huh. y la situación no solo de Francia y, y del mundo. Y coincido, ¿no? Que, que uno de los mayores problemas que tenemos en Argentina, nuestra región es uno de los países donde mayor desigualdad hay en el mundo, junto con, algún otro, con algunas otras partes del del mundo, pero naturalmente hay un descontento por eso. Uno de los problemas más graves que tenemos es la desigualdad y en la pandemia esa desigualdad aumentó. O sea que quienes más tienen, más han tenido, lamentablemente, y quienes menos tienen, mayores dificultades están atravesando. Así que por supuesto que estoy de acuerdo con, con, con, esa, con ese proyecto de ley, como con el impuesto a las grandes fortunas y algunos otros impuestos que, que permiten redistribuir... Eh, nuestra nuestra nuestra riqueza, ¿no? porque claro. al fin y al cabo todo esto viene de nuestros recursos humanos, de los trabajadores y las trabajadoras argentinas, estas re rentas es extraordinarias, así que eh, entiendo que tiene que, que redistribuirse por un lado, y yendo a la pregunta respecto al financiamiento, está previsto que esto no se va a financiar con el dinero propio del ANSES, Ajá. sino que el dinero va a, pro va, va a provenir del tesoro, y bueno, esperamos por supuesto que se pueda refinanciar el tesoro a partir de una, de una ley que permita obtener recursos extraordinarios. Bien, y de la interna, qué, qué, ¿qué pudo ahí usted que estuvo en los pasillos más picantes, si se quiere, y que es un hombre muy político eh, usted, Carlos, no, de la, la famosa ver... interna del gobierno? ¿qué, qué, ¿Qué pudo ver de eso? No, la verdad, Tano, es que yo al menos en los días que estuve en, en Buenos Aires, estuve trabajando fuertemente, incluso participé en varias reuniones en las cuales hubieron definiciones con respecto a este refuerzo hay una coordinación muy importante, al menos en el tiempo que estuve yo, Ministerio de Economía, por supuesto, eh, que, que era parte de esta Ajá. definición. La FIP digamos un trabajo muy fuerte con la FIP por el, por, la, por el filtro socioeconómico y patrimonial del que estábamos hablando. Así que había un trabajo muy fuerte, la verdad es que no había tiempo para otra cosa que para, tomar, para ir tomando las definiciones. Aparte hubieron conferencias de prensa, hubieron varias reuniones, varias reuniones hasta con los propios sindicatos de... De ANSES para que el trabajo también operativo eh, se realice de la mejor manera. Así que te vuelvo a repetir, Tano, la verdad es que hubo un trabajo muy fuerte abocado al operativo para que este refuerzo eh, llegue de la, mejor, de la mejor manera para una situación bastante excepcional, digamos, no que lo dijo el presidente y la directora ejecutiva, no es eh, este refuerzo no es casual, sino venimos atravesando un proceso inflacionario sí, muy importante, verdad, verdad. pero en el mes de marzo eh, hubo un repunte muy importante y también estuvo el compromiso del presidente de la nación cuando, cuando asumió de que bueno que no se iba a permitir que, por ejemplo, los jubilados y los pensionados tuvieran ingresos por debajo de la inflación. Así que se está cumpliendo eh, efectivamente esa, pro, esa promesa. Eh, ahora hay que seguir trabajando fuertemente para que haya más trabajo, digamos, ¿no? La solución siempre sabemos que es esa. Eh, volviendo al tema y para cerrar, algo que no le hayamos preguntado es que usted quiera informarle justamente a nuestra audiencia. Eh, bueno, creo que saldamos las preguntas, uh -huh. para mí es importante esto, no las preguntas frecuentes porque, vuelvo a repetir, que las redes sociales ayudan. Bueno, y vamos a estar haciendo un Facebook Live, así que también lo invitamos hoy a quienes tengan alguna duda a las 17 horas desde... Eh, mis redes sociales, vamos también a estar respondiendo todas las consultas. Creo que las la más importante, y aprovecho para salvarles la diferencia entre el bono de el refuerzo de jubilados y pensionados y el de trabajadores, uh -huh. uno no requiere ningún, ningún tipo de inscripción es. y el otro es inscripción obligatoria, que no es familiar, uh -huh. no le corresponde a un individual? solo integrante del grupo familiar, es individual para todos los mayores de 18 años y hasta 65 años, por supuesto que cumplan con, con el resto de los requisitos, y que, y que es compatible con el potenciar trabajo, con el progresar, con la asignación universal por hijo. No, no, no tiene ningún tipo de, de, de implicancia el vínculo, el vínculo familiar, ni con cónyuge conviviente, ni uh -huh. tampoco con, con hijos e hijas. Bien. Carlos, muchas gracias. Es ¿eh? muy amable. Muchas gracias. A eh, le, le, le, lo estrujamos a sí. Carlos Gallo en estos minutos. Gracias, Carlos. Muy amable.